Eh, esta obra fue concebida originalmente como una obra musical donde los músicos deben realizar varias acciones teatrales sencillas. Los músicos deben vestir franelas, vistosas de colores, o o diseños alegres, realizar ciertos movimientos rítmicos y acompasados mientras tocan y, y cerca del final de la obra recitar una frase rítmicamente castellana. Esto genera una dificultad de realización, ya que son pocos los músicos dispuestos a arriesgarse, poniéndose al posible ridículo, realizando actos fuera de como su competencia profesional y habitual. Y eso es más difícil que se diviertan haciendo. Sin embargo, no es muy divertido. Y es lo más importante de la música, divertirse y hacerlo. Eh, habiendo llegado a esta conclusión, decidió no presionar a los músicos e incorporar al actor a la partitura, que en este caso va a ser el mismo compositor. Dejar algunas indicaciones sobre los movimientos a realizar y dejar en manos de los, intérpre de los intérpretes hacer una versión más o menos coreográfica según su disposición. Las instrucciones coreográficas no son precisas, pero espero que se pueda recrear o crear algo interesante a partir de esas indicaciones. Como ustedes ven, hay una, hay una disposición también específica, dibujada en la partitura de cómo deben estar ubicados los músicos que es lo que estamos ven aquí. Y la otra historia sobre esta obra que es del año 82-83, que en aquel momento existió, o sea, existía el estudio de fonología, que es un estudio de música electrónica, o sea, de electroacústica, donde los músicos de aquel momento los compositores podían realizar su trabajo de electroacústico. Y también comenzó un ensamble similar a este que ha renacido eh, el año pasado que hizo algunos conciertos, sin embargo, esta obra nunca se llegó a tocar. O sea que hoy es su estreno mundial. Y bueno, lo, lo importante creo yo de, de este ensamble, para que todos tengan un poco la idea, es que siempre estamos haciendo obras de referencia, como Perio, como Revueltas, por ejemplo, pero también música de autores venezolanos y latinoamericanos. Creo que esa debe ser la función y nuestro propósito es continuar con esto, al menos con un concierto mensual. Y ahora, justamente en mayo, que tendremos el Festival Latinoamericano de Música, porque también el ensamble va a participar con, con el grupo vocal de la Universidad de Indiana, dirigido por Carmen Telles, y junto al ensamble para un concierto también dentro del marco del festival, que será, por cierto, para que nos, lo anoten en su agenda y nos acompañen del 21 al 30 de mayo de este año. All <laughs> Es. ¿Es seria? ¿Seria? No, es.